importante de, desde un principio haber participado activamente en la cumbre mundial de la sociedad de la información cuando fueron las etapas de ginebra del 2003 y de túnez en el 2005 donde la sociedad civil aportó muchísimo en la discusión de las declaraciones y de los planes de acción y que creo que sentó también precedentes para que se conformara este diálogo donde participamos sociedad civil, gobiernos, empresas buscando una una factibilidad para internet universalizada y con un carácter integrador e eh, inclusivo. Yo pienso que la sociedad civil ha hecho desde entonces aportes fundamentales para que esto se mantenga así y creo que es importante estar siempre alertas porque no hay duda que de ganar más, por ejemplo, en el caso de las empresas y muchas veces en algunos gobiernos se da esa ese deseo de poder controlar un poquito más a la población y de y muchas veces en algunos lamentablemente control de la opinión pública, de la libertad de expresión y demás, hace que la sociedad civil esté alerta para defender sus derechos y para estar dispuesta también a ver de qué manera podemos trabajar juntos de una de una forma que nos enriquezca a todos, ¿no? Precisamos, por supuesto, de las iniciativas de las empresas para avanzar en tecnología y avanzar en todo lo que conversábamos esta mañana en acceso, universidad y demás. También precisamos de, de los gobiernos como que nos den también las posibilidades de desarrollar internet en aquellos lugares más alejados de nuestros países pero no hay duda que desde la sociedad civil podemos hacer una contribución muy importante para que la libertad de expresión siga vigente para que internet siga siendo un espacio abierto donde podamos seguir compartiendo nuestros conocimientos sin ningún tipo de trabas ni censuras y también un lugar donde eh, la democracia sea factible por participación, por asociación por expresión, así que pienso que por eso es fundamental que estemos estas tres partes reunidas en el foro de gobernanza de Internet. Bueno, es muy importante para todos los sectores estar participando porque esto es el futuro de Internet y de la sociedad de la información. Como uno de los stakeholders, el sector privado tiene que estar involucrado y coordinado con los, con los diferentes sectores para poder básicamente Abordar los grandes desafíos que hoy en día nos presentan las diferentes cuestiones que se abordan en el Internet Governance Forum. Eh, para, para el sector privado es, este, es un privilegio poder estar participando de esta reunión preparatoria eh, de Latinoamérica para, para el Internet Governance Forum. Eh, es un excelente ejercicio de intercambio de ideas, de diálogos, de aprendizaje y creemos que siempre. Luego de cada una de estas, de estas ediciones salimos fortalecidos y con nuevos conocimientos. Eh, asimismo, nos sirve para, para relacionarnos, intercambiar ideas, conocer proyectos, este, ver de qué manera podemos encontrar sinergias. y Sobre todo, aunar posiciones ante desafíos que, que se pueden estar presentando y que a veces nos preocupan este, que puedan cambiar radicalmente la Internet como conocemos. Eh, y creo que aquí eh, tenemos una gran oportunidad para aunar fuerzas, para trabajar conjuntamente y para tratar de mantener a Internet como una red libre y abierta. principles of internet governance that are absolutely essential to development and the context is this you have heard references to the information society you have heard reference to the knowledge economy and what it says there is the key is knowledge And generating knowledge accessing knowledge or utilizing knowledge for social and economic development. So let's talk about some of the principles of the internet governance. The first one is that if you believe in knowledge as a way, as the principal factor for economic and social development in the 21st century, you would want to believe that it is a good thing for each of us to be connected to all of us. If you believe that what you know can add to what I know, and that collaboration is an essential principle for economic and social development, then that is a principle of economic, that's the principle of internet governance. Let me give you two examples. Deidre mentioned at the, at the top of the meeting, the member from Colombia gave some examples of what was happening in Colombia. Deidre's response was, it's remarkable that the things that you all are fingering happening in Colombia, we're seeing the same things in the small Anglophone Caribbean countries. Fact, so we have the same problems, And perhaps, if we collaborate, we can have common responses and common triumphs in addressing those problems. Those problems were about economic and social development. Let us keep that in mind. I was talking this morning to my friend from Tijuana, and he tells me he is involved in developing videos for teaching mathematics and it piqued my interest, here's why. We have a problem with mathematics teaching and distribution in Caribbean schools. And I was then thinking, let me see what he's doing in Tijuana to address the problem. Because maybe I can go back to the Ministry of Education and say here, here is a situation that's happening. Here is a context in which it's happening. Here is what the responses are and maybe we can adapt and adopt and address our problems too. Bueno, la, la preparatoria de la es un, es un es un gran encuentro eh, para las organizaciones de la región y que te permite básicamente eh, incorporar dentro de, de, de la agenda de otros grupos tu propia agenda cuando esa, esa sea considerada valiosa y al mismo tiempo recibir el feedback del de, eh, resto de la región sobre las materias que ellos consideran que son relevantes para el desarrollo social. Entonces el hecho de tener acá estos días a toda la región eh, y a dos representantes más importantes eh, reunidos nos dan la posibilidad también de compartir eh, experiencias que se pueden replicar en otros países y que pueden ser muy positivos para el desarrollo de la región. Para nosotros es muy importante eh, poder poner como uno de los temas eh, emergentes y uno de los temas presentes, el, el nivel de integración de las mujeres en todos los temas de social información, en, en, en, el, en la apropiación de las tecnologías de información y comunicación y en cómo también superar esta brecha digital de género. De ahí entonces la importancia que en la gobernanza. La gobernanza tiene que pasar también por los temas de género. Eh, tenemos la falsa concepción de que la tecnología es neutral. La tecnología no es neutral, Nosotras las mujeres tenemos unos niveles de apropiación, de integración y de uso de tecnologías de manera diferente, nosotros tenemos que empoderar más a las mujeres para que tengamos una red eh, que trabaje para la igualdad y la equidad de género y una red también en igualdad de condiciones para hombres y mujeres. La participación remota nos da una oportunidad de incluir a gente que no ha podido estar aquí o porque no tienen el tiempo, no tienen las finanzas no disponen de cualquier base que necesitan para poder estar aquí con nosotros pueden estar incluidos pueden participar pueden ver lo que está pasando pueden escuchar e incluso pueden aportar sus ideas o a través de twitter a través de la la página de ustream pueden incluirse con nosotros felicito a colnodo por el esfuerzo hecho, por la importancia que se ha dado en recibir los, las opiniones y los comentarios para incluirlos en la plenaria. Como ejemplo, te puedo decir que esta mañana durante la sesión plenaria hubo 90 personas que entraron al, al, a la sesión en participación remota, que es significativo como porcentaje del... De la participación. También es notable que empezamos con un webcast y un audio puramente en español, y el, el equipo técnico se adaptó rápidamente a la exigencia de incluir el inglés para los del Caribe. Uno de los participantes remotos decía, ¿y dónde está la C de LAC? Entonces, uh, se puso, se movió el equipo técnico, poco a poco lograron y ahora tenemos integrado realmente un canal completo en inglés. Se está tuiteando en inglés, se está tuiteando en portugués. Así que ha sido no solo una participación remota, sino a lo que se ha podido, una participación remota multilingüal. Así que bueno, les felicito.